Danilo tiene que sacarlo ya como del lugar. No estamos de acuerdo porque en realidad eh, ningún presidente puede re, eh, reformar la constitución para beneficio propio. Ahora bien, si es necesario reformarla para, para beneficio de, la, de todo, es necesario. E incluso hay parte de la constitución que deben ser reformadas y ni, eh, ninguno de los legisladores han tomado en cuenta cuáles son esas, esos puntos que tiene débil la constitución. Claro, queremos a Danilo que siga para que venga uno a, hacer, a hacerle daño al país. Estamos con Danilo, que viva la reelección. Eh, yo entiendo que no, que Danilo debiera de ceder el espacio a otro porque hay espacio para todos. Y ya está bueno porque esos son Trujillo, ellos eh. quieren una dictadura demasiado fuerte. No, no, no, no yo lo que estoy de es que quiten esa gente y ya todo. No, yo, no estoy, yo no estoy de acuerdo que se reforme la Constitución. Pero, ¿Por qué? Pero la gente que tenemos ahí dentro de, que nos están gobernando nosotros, hacen lo que ellos quieran con eso, tampoco perjudica al país? Ay no, ya está bueno. Demasiada reforma y no se hace nada como quiera.